En esta clase de g vamos a ver cómo incorporar video y GIF animado en la presentación. Una cosa importante que tengo que aclarar de este archivo es que por una cuestión técnica el tamaño que definí eh, lo definí en milímetros y vamos a darle la medida de 1920 por 1080 pero en milímetros. Yo sé que esto es eh, raro, pero es para solucionar un problema que tiene en este momento el reproductor de video con, la, con esta versión de Inkscape. Entonces en la primera hoja vamos a poner un GIF. Yo lo tengo preparado, lo arrastro a la presentación y acá me va a preguntar Inkscape qué hacer, si enlazar o incrustar. Yo personalmente prefiero enlazar y tener el, mismo, el archivo en la misma carpeta o en una subcarpeta del proyecto y eh, sin suavizado el tamaño eh, definido por el, por el archivo. En este caso va a tomar la medida en píxeles y va a quedar chiquitito esta presentación. El GIF animado se reproduce en loop constantemente. Vamos a usar el componente de yesync para enlazar el video que tengo acá en la misma carpeta, un archivo que se llama video 2webm Vamos a la capa 2 y vamos a extensiones G-Sync, video y aplicamos video y ahora nos va a incorporar este objeto. Para trabajar, lo que tenemos que hacer en esto es, como vimos en otra de las clases, si tenemos apretado control y hacemos clic, podemos seleccionar bloque de texto y acá reemplazamos esto por el nombre del archivo y seleccionamos el bloque gris apretando control, seleccionamos el objeto este gris y lo vamos a agrandar, el video este lo reduje a el tamaño eh, 1280 x 720 así no ocupa toda la presentación y podemos ver que el video está que forma parte de la presentación entonces ahora todo este bloque es un grupo no lo tenemos que desagrupar ni nada sino se rompe el código se lo guardamos y vamos a ver cómo queda el archivo. Tenemos en la primera hoja el GIF y en la segunda hoja el video, que está el video parado, y si sí, podemos hacer botón derecho y reproducir el play, o podemos hacer botón derecho y mostrar controles. Entonces tenemos y tenemos los controles propios del navegador. El problema que tiene en este momento el reproductor de video de Yesync es que funciona bien en Firefox, pero en Chrome tenemos algunos problemas. Como ven, acá tengo un objeto que se ve en todas las hojas y que no se mueve y que para ver el video tengo que poner mostrar controles Si movemos este video hacia una esquina, a la esquina superior, este obje ese objeto no se ve y la presentación queda relativamente aceptable, pero bueno, no es, lo, no es lo ideal. Podemos ver la presentación y cuando pasamos podemos hacer zoom y funciona, pero bueno, no es lo ideal. Estar tan limitado a la posición en la que tiene que estar el video. Ese es un tema que espero que se pueda solucionar del reproductor de video. Y estaría bueno que los GIFs empiecen y se detengan automáticamente. Lo mismo con los videos. Este es el último video de esta serie. A menos que haya consultas que generen que en el futuro haga nuevos tutoriales. O espero eh, noticias sobre el desarrollo de este plugin si alguien lo, lo encarara.